El empleo de video en la educación superior no es reciente. Su uso tampoco había sido central en la docencia universitaria, ni de uso extenso. Pero con la pandemia por COVID-19, su papel se tornó protagónico. Con el nacimiento y popularización de YouTube en 2005, el video generado por el usuario se volvió un recurso común para la gente común. Los grandes realizadores de medios, televisoras y otros productores audiovisuales tuvieron que compartir incrédulos el mercado con jóvenes que sin experiencia grababan prácticamente cualquier cosa sin consideraciones técnicas, estéticas o sin respetar los formatos o duraciones establecidas por la industria. La posibilidad de realizar videos con recursos de bajo costo, a la mano, o de fácil acceso, permitió a las instituciones de educación superior y a sus actores educativos usar y producir videos para los cursos universitarios. Los videos educativos no se hicieron esperar en esa época. Profesores innovadores de todos los niveles educativos vieron en YouTube un espacio para producir y compartir cabezas parlantes, experimentos, demostraciones o entrevistas además de los productos realizados por sus estudiantes. Al cabo de unos años, surgió y se popularizó el teléfono móvil, dispositivo que en la medida en que el tiempo pasa, su óptica se afina y su capacidad de almacenamiento aumenta. Esto significó, eventualmente, el abandono de las cámaras, usualmente caras o de calidades limitadas, para dotar a todo aquel que tuviera las nociones de productor de video de una cámara de bolsillo. El binomio cámara de teléfono y servidor de medios de internet creó las condiciones para que la realización de video se popularizara. El llamado video social dejó de ser exclusivo de YouTube y de otros servidores de medios menos populares en Latinoamérica. Para llegar en un primer lugar a redes sociales de uso genérico y a mensajeros instantáneos y después a servicios de mini videos o videos de corta duración, como Snapchat, Instagram y más recientemente, TikTok. O videos de larga duración, digamos sin límite de tiempo, como los videos de Twitch. Las condiciones de acceso a equipos de grabación y medios para la difusión y socialización de videos generados por los usuarios no solamente estaban resueltas, sino que al cabo de tres lustros ya contaban con una trayectoria sólida, y una gran aceptación como medios populares entre audiencias de características distintas. Con la COVID-19 y el trabajo remoto de emergencia, la docencia mediada por videoconferencia, la generación de videos para enriquecer las clases a distancia por parte de docentes y la asignación de proyectos de producción de videos a los estudiantes universitarios dio un nuevo aire al video digital. Prácticamente todos los docentes universitarios, desde el académico del área académica de artes hasta del área de ciencias de la salud, participaron en videoconferencias o incluso las organizaron y emplearon para la comunidad académica de cursos durante la pandemia. Durante esta etapa de trabajo remoto, los docentes tuvieron que administrar una cuenta en Zoom o en Teams Ahí tuvieron que dar permisos a sus estudiantes para entrar al espacio, para participar, compartir pantalla o incluso denegarles ciertos permisos de interacción. De igual forma, tuvieron que aprender a manejar los ritmos de una videoconferencia, compartiendo presentaciones elaboradas con antelación o creando documentos colaborativos junto con sus estudiantes. El prendido y apagado de la cámara y micrófono aunque parece trivial, resultó no serlo, trayendo situaciones chuscas o inclusive incómodas por no prender o apagar los recursos para la comunicación. Este reaprendizaje de la actividad docente, mediada por tecnologías de la información y de la comunicación, es una oportunidad para reflexionar, para mejorar y, por supuesto, para documentar. En este volumen de la serie Háblame de TIC, presentamos una serie de capítulos de colegas que tuvieron que impartir clases de idiomas mediadas por videoconferencia, que analizan el impacto del uso de video en cursos abiertos, masivos y en línea, o que, habiendo participado en un diplomado, pudieron crear, en algunos casos, por primera vez, recursos audiovisuales para sus asignaturas. El diplomado Aprendizaje en Video para la Educación en la Virtualidad fue el marco para la generación de algunas de las investigaciones integradas en esta obra. Fue parte del proyecto post financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, donde se trabajó con profesores de las 12 divisiones académicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La variedad de temáticas incluidas en este libro responden a los perfiles de profesores e investigadores que reflexionaron en torno al uso de video en la educación superior. Transformaron sus procesos didácticos, implementando producciones de video educativo para atender la distancia transaccional que generó entre profesores y estudiantes durante el trabajo remoto de emergencia. En todos los capítulos, el video es un elemento central del análisis. El video educativo sincrónico o asincrónico es un elemento que las instituciones de educación superior deberían mantener en el centro y habilitar a sus docentes para un mejor manejo y producción. Debido a que esta herramienta resultó ser una respuesta viable para la emergencia y la emergencia será una constante para la enseñanza superior, el estudio del uso del video educativo renueva su importancia.